Soy ese del canal de YouTube de Boyo. La verdad es que esto es un fail reveal falso De nuevo, mi amigo Chocolate Cake me pidió que le hiciera un video especial Para celebrar sus 60.000 suscriptores Para ello vamos a conmemorar los mayores éxitos de Chocolate Cake Baila monito, baila Baila monito Baila mierda, baila Churú Churú Esperamos que le haya gustado. Suscríbanse. Chao. ¿Qué, Qué hiciste, cebollo. Qué hiciste. No sé, Juan. No sé. No. LOL.